Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo sobre cabello. Como sabéis, ahora mismo estoy en un periodo de transición. Mi cabello está en un 2C, 3A, dependiendo de la época, pero he estado varios años haciéndome alisados cada seis meses. Me habré hecho unos 5 o 6 alisados, el alisado que utilizaba era el de cativa Y eh, bueno, un poco harta de... <risa> de estar utilizando tanto producto químico y viendo que hoy en día cada vez hay más productos para gente con el cabello rizado, me ha animado a empezar con el método Curly. Eso sí, yo llevo desde los 15 años sin utilizar siliconas. Si he utilizado siliconas ha sido de manera puntual con el cabello liso en las puntas, pero no he utilizado siliconas en todo el cabello, pues eso, de desde los 15 a 16 años. Llevo sin utilizar sulfatos años también. Realmente mi transición no es esa desintoxicación que tienen muchos cabellos, sino el recuperar el rizo, porque aunque ahora mismo en las puntas sí que sigo teniéndolo alisado, el rest esto del cabello ya me nace natural, pero he estado muchísimo tiempo pues alisándome esa zona para unificar la parte de arriba con la parte de abajo que la tenía bastante larga. Y como no he visto este tipo de transiciones, he decidido pues grabar, eh, aprender todo lo que pueda sobre este método por intentar ayudaros, porque el cabello rizado, ondulado rizado, es un cabello muy bonito, pero mmm, la gente se piensa que es salir de la ducha ella se aterriza. Y no, lleva muchísimo trabajo. <risa> ¿Para que nos vamos a engañar? Pero bueno, el caso es que yo ahora mismo me tengo que lavar el cabello, eh, lo tengo bastante aplastado. Pero bueno, veis que sobre todo por la zona de la raíz sí que se de forma más tirabuzón. Y luego por ahí, pues ya me va cayendo el rizo. También es verdad que me lo lavé hace. 5 días y ya estos dos últimos he estado con coleta la verdad es que al no utilizar ni <ríe> ni siliconas, ni sulfatos eh, bueno me, me dura bastante tiempo limpio desde hace ya tiempo y bueno os quería comentar que por ejemplo la parte de abajo yo no sé si es porque lo tengo corto o qué y a la hora de estilizarlo si me pongo boca abajo pues no, no llegas bien, esta parte de aquí abajo no se me riza Tantísimo como se me rizaba antes de hacerme los alisados. Que lo que yo siempre he tenido más rizado ha sido la parte de delante, como el de flequillo y demás, y la parte de abajo. Luego por aquí lo he lo, lo tenido como más ondulado, ¿no? Voy a proceder a lavármelo y antes de ello voy a estar 15 minutos con agua de arroz fermentada. Lo voy a probar por primera vez. Este agua tiene una proteína que lo que hace es aguantar la humedad del cabello, aunque tú te lo aclares, sigue manteniendo esa humedad durante 24-48 horas. Como yo tengo un cabello de alta porosidad, mi cabello necesita bastante proteína. He probado ya varias cosas y le gusta bastante. Entonces bueno, he visto este agua en varios sitios y me voy a animar a probarla. Me lo voy a aplicar en el cabello, me la voy a aplicar en el cabello y, y ahora regreso. He regresado para enseñaros cómo lo aplico. He echado aquí como un tercio del agua de arroz y el resto de agua para diluirlo. Porque he visto a muchísima gente que si aplica directamente el agua de arroz fermentada sin eh, diluir, le queda el cabello sin el rizo y como muy pesado. Entonces bueno, así mejor. Me lo voy a ir aplicando por mechones. También me lo voy a aplicar en el cuero cabelludo porque eh, en teoría dicen que con el agua de arroz eh, te estimula el crecimiento del cabello. Yo creo que así va a ser más fácil. Me hago aquí un muñete y me lo voy aplicando poco a poco. Ya he aplicado el agua de arroz en todo el cabello. Uy, me está escurriendo un poquito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme también una mascarilla. He visto que hay mucha gente que, que lo utiliza así para darle como un extra de nutrición. Me parece bastante interesante la verdad, para que no nos vamos a engañar. Os cuento un poquito las dos mascarillas que estoy utilizando ahora estoy utilizando las de, las de Garnier, las Fructis las Hair Food, en este caso hay mosticola de papaya eh, están bastante bien, para el precio que tienen están muy bien, además se pueden utilizar tanto de mascarilla, condicionador se pueden utilizar como living eh, me gustan bastante como living, están muy bien y luego otra que me he comprado la Dream Cream de Lola Cosmetics que bueno, en este caso esta mascarilla, además de que huele increíblemente bien a sorbete de limón mmm, por dios. Eh, lo bueno de esta mascarilla es que lleva proteína, entonces mi cabello ahora mismo necesita bastante proteína y la verdad es que le está sentando muy bien, las veces que la he utilizado me ha gustado un montón cómo me ha dejado el rizo, me lo, define, me lo define bastante y estoy muy contenta. Entonces voy a utilizar la de Fructis en este caso. Lo que voy a ir haciendo va a ser ir creándome unos churretes ya que me he echado la mascarilla por ir forzando un poco el cabello a que vaya cogiendo esa forma. Y después de hacerme los churretes, pues me hago como una trenza de dos cabos. Y bueno, una vez tengo aquí los churritos, me voy a hacer un moñete con la pinza, si es que encuentro dónde la he dejado. Y ahora nos vemos. Ya han pasado los 15 minutos, voy a ir a lavarme el cabello. Para ello voy a utilizar el champú sólido de Stepi con olor a mojito, que os hicimos un Reels eh, bastante interesante en nuestro Instagram. Y eh, también voy a utilizar el acondicionador de aloe vera de Fructis acabo de salir de la ducha, me he puesto champú dos veces y luego me he aplicado condicionador este de Fructis todo ello lo he hecho boca abajo con el agua templada tirando a fría y con el, cuando tenía puesto el acondicionador me he cepillado el cabello boca abajo y he aprovechado para hacer el squeeze, este scrunch eh, como queráis llamarlo he aclarado, me he cogido o sea con una toalla de microfibra he secado y he quitado un poquito la humedad no me la he puesto ni nada y ahora vamos a aprovechar para ponernos el living, estoy utilizando este de Cantu que huele a coco, pero... Mm, ¡Qué bien huele, por favor! <ríe> me echo muy poquito, ¿vale? Porque aunque mi cabello sea de porosidad alta, realmente tengo el cabello, pues, una densidad baja-media y lo que sí que tengo es un cabello bastante fino. Entonces, me he dado cuenta que si hago el método lock, que sería living, aceite y crema de peinado me lo deja con bastante peso entonces me he hecho muy poquito del living y muy poquito de la crema de peinado y mmm, creo que así me funciona bastante bien he visto la gente que tiene la verdad es que bastante cabellos que se lo divide en un montón de partes va aplicando los productos mechón a mechón a lo mejor son en densidad baja o con una fibra capilar súper gruesa no es mi caso entonces eh, a veces me lo he hecho así a tope y extiendo, otra vez a lo mejor sí que me hago una división, vamos a... vamos a dividirlo. Y nada, lo que he comentado, voy a coger nada, o sea, nada de cantidad para que no me apelmace y lo aplicamos eh, como con las manos de rezo, ¿vale? Pray hands que dicen en inglés Caliento para que se me siente por toda la mano y así para que entre por toda la fibra capilar. Lo mismo con la crema de peinado, muy poquito, muy poquito. Estoy utilizando esta de ondulados de, de Lola Cosmetics también. El olor es bastante neutro, no me huele hacia nada. Y bueno, estuve leyendo que tanto cabellos eh, ondulados como rizados que funciona muy muy bien. Vamos a hacer el famoso squeeze o scrunch. Lo dicho, cojo nada. También nada de crema de peinado. Y hacemos el famoso... Oh, como queráis llamarlo no sé por qué se llama de las dos maneras la verdad no me he parado a buscarlo lo mismo, cojo muy poquito ahora lo que voy a hacer va a ser ploping durante unos 20 minutos con una toalla el plopping lo que es básicamente es eh, te pones la cabeza boca abajo sobre una toalla de microfibra, una camiseta de algodón, la, las tiendes en un, en un sitio plano, pones la cabeza boca abajo y así lo que haces es recoger el cabello para que no se estire el cabello cuando nos hacemos el típico churro cuando sales del baño. Y bueno, así conseguimos volumen y definición. Y va a hacerme lo de la toalla y es que. Hola, mira. La verdad es que el flequillo se me está rizando una barbaridad porque de flequillo yo creo que ya no me queda nada de, de alisado, pero claro, el flequillo me llega más o menos por aquí, estirado. Pero claro, el resto de pelo todavía sigo teniendo y, pero ojalá se me rizara todo como se me riza el flequillo, de verdad. Es que es una pasada. Ya he vuelto, como veis tengo el plopping, es pues una manera de ponerte la, la toalla bastante suave, simplemente para que coja la, la humedad y que sea más fácil luego el secado entonces me voy a quitar la toalla yo la tenía enganchada con una, con una goma pero vamos, hay gente que se hace nudo o con una camiseta y pues nada, aquí tenemos nuestro cabello y ahora voy a proceder a secarlo con, con el difusor a una temperatura... pues eh, el mío tiene tres temperaturas pues la temperatura del medio, ni frío ni tampoco caliente, o sea, es, es un templado calientito que se aguanta y que no quema. Velocidad entre baja y media. Entonces, ¡vamos al lío! Ya estoy aquí lista con el secador y os comento, para un cabello como el mío, muchas veces no es recomendable gel fijador. Pero bueno, hoy notaba que mi pelo lo, lo va a necesitar. Y además eh, esto sí que me gusta utilizarlo cuando hay humedad, cuando parece que va a haber lluvia. Este de aquí es de la marca ECO. Y bueno, pues como todos los productos, libre de alcoholes, sin parabenos, sin silicona, sin sulfatos... Este está muy guay porque tiene aceite de oliva y lleva proteína de trigo hidrolizada. Entonces eh, no me parece nada agresivo, de hecho no me deja nada de cas, que por ejemplo el número de tres de Mercadona, que también es apto, este me lo deja pues bastante cartón, este no, me echo muy poquito y la verdad es que me, me ayuda bastante. Como veis yo tengo un difusor, entonces lo que voy a hacer primero va a ser secar la raíz, porque seco primero las puntas, luego lo que voy a conseguir es con el peso del cabello que la raíz me quede bastante plana. Y pues nada, así quedaría el pelo. Como veis es una onda bastante grande y marcada hay algunas veces que sí que se me forman tirabuzones, sobre todo por la parte del flequillo y últimamente también se me están formando por aquí atrás, pero esta vez me ha quedado... Mira, ahí hay un tirabuzoncillo. Pero últimamente me está quedando como más abierto, más ondulado. Y bueno, pues si quisiéramos más volumen, pues con un peine afro que yo antes tenía, no sé dónde está ahora mismo, con un peine afro nos podemos ir levantando lo que es la raíz del cabello y también si no podemos sacudir las raíces con las yemas del dedo y así también conseguimos que se abra el rizo y si nos hemos hecho algún método de definición en el que quede muy muy marcado pues también es una manera de despeinar y que no quede tan muñeca de porcelana y, y eso es el pelo que tengo ahora y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado esta pequeña actualización del método Curly. Un poco, ¿qué es lo que estoy haciendo actualmente? Pues eh, ya que estoy en un momento de transición, pues por ir más o menos decente y peinada por el mundo. Que por cierto, no sé si os habéis fijado, por aquí tengo mechones, los que tengo así más largos, que no se me rizan. Pero bueno, no pasa nada y luego es eso, dependiendo del día hay días que se me queda pues eso, el flequillo como tiraguzoncitos chiquititos hay veces que se me queda así más abierto y nada, nos encantaría saber si os gustan este tipo de vídeos, nos gustaría saber qué tipo de cabello tenéis. Ojo, muchas de estas cosas que estoy contando para cabello rizado, vale obviamente para cabello ondulado, mi cabello está entre ondulado y rizado, vale también para gente con cabello lacio, si vosotros por ejemplo tenéis el cabello... Con una porosidad súper alta, eh, muchos de los productos que os estoy enseñando o técnicas o cosillas os puede valer también a vosotros. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que os las dejamos como siempre aquí abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos. Thank you.